mundo de pie en el estadio que el lanzamiento para el caballo azul conecta batazo señores señores me voy a poner malo agárrame Carlos José, señores quítense del medio quítense del medio porque ahí viene Bueno señores A veces uno se queda sin palabras Fuerte, El increíble poder que tiene este hombre Un batazo bestial Bueno, ustedes pudieron apreciar que ni se movió El jardinero derecho Ronnie Rodríguez Porque la pelota realmente se perdió completamente en la noche Uno no, no puede apreciar desde, Por lo menos desde la distancia donde estamos nosotros ¿Por dónde pasó realmente esa pelota? Un batazo descomunal. Ahí está chocando.